El deporte une a las familias de este país, el deporte une a las comunidades, el, depo el deporte tiene cuerpo y mente sana y grandes ciudadanos en este país. Muchas de ustedes, si no todas, van a estar en, equipo, en el equipo nacional, jugando en, equi en equipo superior en Puerto Rico y nos van a representar y muchos de estos proyectos que yo he presentado van a ser útiles para ustedes. Eh, y yo les digo a ustedes los padres, gracias por mantener la sociedad en el deporte. Y ustedes jóvenes que están estudiando la carrera del deporte a través de los estudios le van a sacar una carrera universitaria. Yo espero de aquí a tres o cuatro años poder ir a una cancha y ver a estas jóvenes jugando en el voleibol superior y que en Isabela podamos tener también una franquicia de voleibol superior femenino. Yo quiero que ustedes den un fuerte aplauso a sus padres que son los que están con ustedes todos los días. Haciendo ese esfuerzo para que ustedes puedan lograr y alcanzar las metas que ustedes se van a proponer. Voleibol abre muchas puertas. Nuestra mentalidad era hacer un, un buen trabajo y en estos momentos yo no puedo estar más orgulloso de ellas. Si ellas no hubieran sido capaces de entender el mensaje que yo les quería transmitir, no hubiéramos podido lograr nada.